Hola gente, y bienvenidos a un nuevo episodio sobre programación. En el capítulo de hoy vamos a estar viendo cómo iniciarnos con el Navigator 2.0 que se agregó en la versión estable de Flutter. Es una nueva forma de pensar cómo navegar nuestra aplicación y al principio parece un poco rara, pero vamos a tratar de ver cuáles son los beneficios que tiene a largo plazo para construir nuestras aplicaciones. Si te interesa este u otro tema de programación, te invito a sumarte a nuestro Discord para compartir experiencias con otros desarrolladores y además, si querés apoyar al canal, lo puedes hacer a través de mi Patreon, como ya lo hacen todas estas personas. Así que, sin nada más que agregar, ¡vamos al video! Para entender un poco el por qué nace Navigator 2.0, tenemos que ver un poco los problemas que tenemos en el Navigator actual. Para empezar, uno de los problemas que tiene el Navigator es que es imperativo, es decir, hacemos llamadas directas sobre el Navigator y eso choca un poco con el estilo declarativo y reactivo con el cual está construido Flutter. Esto significa, por ejemplo, si estamos en esta aplicación que tenemos una lista y, y ver que al clicar el ítem ver los detalles de ese ítem, lo que tenemos que hacer es agregar el evento onTap y acá estaríamos llamando algo del estilo Navigator on Context y estaríamos haciendo un push de una ruta para abrir esta segunda pantalla de Detail Page. Esta acción que la hacemos explícita es la que choca un poco con, con la parte reactiva. Lo que estaríamos esperando es hacer una especie de Set State y que eso mágicamente nos haga aparecer una ruta para seguir el mismo patrón reactivo con el que venimos trabajando. Otro problema con el que nos encontramos a la hora de hacer rutas es que cuando definimos nuestras rutas en el Material App empezamos a complejizar y de decir, bueno, ¿Dónde defino mis rutas? Porque yo las puedo definir en mi route que es una especie de mapa. Tengo el método onGenerateRoute o tengo onGenerateInitialRoute o tengo el route y si uso este, a veces no puedo poner todo en esto o a veces puedo poner en esto y aparte los push pueden ser con nombre o sin nombre. Entonces empieza a hacerse un poco lío y eso puede llegar a darnos algunos problemas en aplicaciones grandes. En aplicación chica en general eso funciona bien, no nos trae ningún problema. Y el tercer problema que tiene en la Navigator 1.0 es que hace muy difícil parsear rutas de la plataforma que está por debajo de Flutter. Por ejemplo, si estamos en Flutter for Web y un usuario pone una URL específica, nosotros queremos poder abrir nuestra aplicación en esa página específica, no en el Home o pasar por el Splash Screen, queremos que se comporte como una página web, o si estamos en Android y alguien entra con un Deep Link, queremos que se abra la aplicación en una parte específica, todo ese tipo de manejos en el Navigator 1.0 es bastante complicado. Es por eso que se rediseñó, se creó este Navigator 2.0, que lleva bastante tiempo entenderlo bien, por lo tanto vamos a hacerlo en varios capítulos. Hoy vamos a ver una pequeña introducción con el ejemplo más simple, pero ya les aviso que se ve raro al principio hasta que uno entiende bien cómo funcionan todos los componentes, pero con las ventajas que nos da futuro yo creo que vale la pena prestarle atención. Muy rapidito para que se den un, una idea de la complejidad con la cual el Navigator.2 trabaja. Acá en pantalla les está apareciendo un diagrama de bloques donde se puede ver la interacción en, de los diferentes componentes desde el sistema hasta nuestra aplicación. Y básicamente ahora vamos a trabajar con cinco clases nuevas. Una clase que se llama Page, que nos define una página en el stack de vista de la aplicación. Vamos a tener un router que nos va a permitir configurar todas las páginas que pueden ser visibles por el navigator. Vamos a tener un Router Information Parser, que es una clase que nos permite parsear las URLs o convertir desde y hacia las URLs de la plataforma donde estemos ejecutando. Vamos a tener un Router Delegate, que nos va a permitir definir nuestra propia lógica de cómo cambia nuestra aplicación dependiendo en qué ruta estamos parados. Y por último, hay una clase especial que se llama Back Button Dispatcher que nos va a permitir trabajar y saber cuando alguien presiona el botón Back, ya sea del navegador, del teléfono o llamado desde el código. Con estas cinco clases vamos a poder armar todo lo que son las rutas y los cambios de pantalla desde nuestra aplicación. En su modo más simple, que es el que vamos a ver hoy, para trabajar con Navigator 2.0, Navigator ahora es un widget, por lo tanto, nosotros tenemos que agregar ese widget Navigator a nuestra Material App. Y eso lo hacemos a través del atributo Home. Vamos a tomar el objeto Navigator y lo vamos a instanciar como el widget principal de nuestro Home de nuestra aplicación. Navigator es un widget, por lo tanto, como todo widget, lo vamos a anidar dentro de nuestra Material App. Y este widget, como podemos ver, tiene un atributo que nos va a interesar ahora, que es el Pages. Así como antes el material app también tenía Road y ese tipo de cosas, acá también existen, los vamos a ver en otro capítulo, hoy nos vamos a centrar en, en este atributo Pages que nos permite definir el stack de nuestra aplicación. Lo que tiene que tener este atributo, así como en una lista o en una columna tenemos la lista, la lista de ítems, o en un stack tenemos la lista de widgets que están en el stack, el Pages dentro del navigator funciona de la misma forma nos dice cuáles son las páginas que tenemos activas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, poner la lista con los ítems como punto de inicio de nuestra aplicación, puedo acá crear una, una page que dentro de las pages tenemos varias. Yo voy a usar la Material Page porque la Material Page ya tiene las animaciones de Material Design. Podemos crear nuestra propia page con nuestras Custom Animations para hacer las transiciones entre los cambios de pantalla, por ejemplo. Y acá le voy a decir que tiene, como hijo, una List Page. Adicionalmente, le podemos asignar un key, que el key sirve después para poder mapear, por ejemplo, con URLs en la página web y saber si tengo que agregar o quitar páginas de este stack. Si yo salvo esto, vean que me tiro un error y eso es porque tengo obligatorio, además de setear el Pages, definir Cuál es el comportamiento cuando alguna página se va, es decir, cuando se hace un pop, entonces tengo que sobreescribir este on pop page, recibe una ruta y un resultado enviado por la página que hace pop. Y la implementación más simple que podemos hacer acá es directamente avisarle a esa ruta que se hizo un pop con ese resultado. Y de esa forma, yo ahora de vuelta tengo mi lista con, mi, con mis ítems. Ahora, ¿cómo funciona el navigator? Cada vez que cambie el atributo Pages, el navigator lo que va a hacer es ejecutar una transición entre el último elemento que yo agregue acá y el anterior. Es decir, se va a comportar de manera reactiva. Por lo tanto, para que eso pase, yo tengo que poder hacer un reveal de esta aplicación. Si lo hacemos a mano, eso sería si yo agarro... Y agarro otro material page y le pongo un ítem cualquiera. Vamos a definirle un key. Que key sea el nombre del ítem. Cuando yo hago un 4 start, vean que ahora la página que se muestra es la del ítem 3. Pero vean que ahora estoy en la página 3. En el app bar me aparece el back. Porque el, el application bar está detectando que mi navigator tiene más de una página. Y en teoría si yo hago back, vuelvo a esta lista, lo que pasó fue que se hizo un pop de este elemento obviamente si yo hago un hot restart de nuevo voy a seguir viendo el item 3 porque lo estoy agregando siempre entonces ahora la pregunta es ¿cómo hago para que este page sea dinámico? para que este page sea dinámico lo que, yo, lo que tiene que pasar es que este build se pueda llamar, se le pueda llamar de nuevo y se puedan agregar o quitar ítems acá por lo tanto ahora mi my app tiene que ser stateful y vamos a tener que tener definido en mi state cuál es el ítem actual que estamos viendo como detalle y entonces yo acá ahora puedo preguntar que si el current item es distinto de null muestro esta página y en lugar de tener el valor calcodeado lo voy a pasar con el current item que tenga vamos a reiniciar y ahí nuevamente tengo mi lista y ahora lo que me estaría faltando es decir bueno cómo cambio este current item de myApp porque los ítems los tengo dentro del list page por lo tanto ahora lo que tengo que decir a mi list page que pueda recibir un atributo que sea una función vamos a hacer la required para que me tire el warning en el main y ahora cuando alguien hace tap en un ítem puedo llamar a este callback y pasarle cuál es el ítem al cual se le hizo clic en mi main acá podemos decirle que vamos a tener una función y acá sí podemos ahora hacer un setState y decir que el currentItem va a ser igual al item al hacer un setState lo que vamos a hacer es setear este item y hacer un rebuild por lo tanto se va a llamar de vuelta al método build como el, el currentItem ya no es null se va a agregar este, esta página a la lista de páginas el navigator va a detectar que cambiaron las cantidades de páginas y con eso se va a generar el efecto de que estoy pasando a otra página. Vamos a hacer un Hot Restart por las dudas. Vamos a cliquear el ítem 3. Y vean cómo ahí se pasó a otra página. Si yo apreto Back, esto va a volver. Pero el problema es que si yo hago cualquier cosa que me genere un Hot Reload. Vean que ahora se me vuelve todo el tiempo a la página del ítem. Porque yo no estoy cuando, yo estoy. cuando se hace el back, yo todavía no estoy limpiando este current item. Es por eso que lo que tenemos que hacer es agregar en el on-pop page un poquito más de lógica. Lo primero que nos vamos a fijar es si esta ruta no maneja el pop. Es decir, que es la última ruta, por ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy acá en la, en la página de la lista y aprieto el back. Eso me va a devolver. Me va a devolver false porque no hace pop, sino que termina la aplicación. Entonces acá retornamos false por defecto. Luego, como solamente tenemos dos vistas, cuando se hace pop podemos estar seguros que lo que va a pasar acá es que el current item tiene que convertirse en null para que la segunda página desaparezca y después devolvemos true para avisar que manejamos el, el back sin ningún problema. Ahí hice un save, me volvió al ítem 3. Vuelvo para atrás. Eso me hace desaparecer la animación de desaparecer la ruta. Pero aparte, ahora, si yo salvo, sigo estando en mi lista de ítems y no volví nunca porque el current item es null. ¿Sí? Ahora puedo ir a cualquier ítem y volver de cualquier ítem sin ningún problema. Y con eso ya tengo implementado la versión más simple de lo que es el Navigator 2.0 como ventaja, vean que ahora mis, mis eventos que abren pantalla se convierten en callbacks este callbacks no tiene ninguna referencia a, al navigator por lo tanto yo podría implementar otras lógicas como mostrar diálogos mi detail page no tiene absolutamente lógica de nada que, que ver con el navigator porque el back lo maneja el application bar por lo tanto también está desacoplado lo que sí ahora mi application se empieza a complicar un poco porque yo ahora tengo que tener un tracking de los estados y qué pasa, por ejemplo, si yo quiero agregar un botón de settings que cuando lo aprieto me abre una pantalla de configuración. Ya acá podría tener dos if. Por ejemplo, acá tendría podría tener algo así, entonces o, o muestro cuando esta página va a aparecer cuando el current sea dentro de null. Y esta va a aparecer cuando el settings sea mayor. Cuando el show settings sea igual a true. Y ahí tendríamos que empezar a pensar, por ejemplo, el, si el settings se puede ver cuando hay un ítems. Es decir, si yo estoy en la página de un ítems, acá también tengo un settings el setting se tendría que poder ver por arriba de esta página, entonces si yo de repente lo hago de esta forma, que pongo primero el show settings, cuando estoy viendo un ítem me va a tapar la pantalla de show settings, hay que empezar a tener el cuidado y pensar un poco cómo se van a ir stackeando nuestras páginas, si sí, esto pasa a ser una especie de stack que manejamos nosotros con las rutas, y luego cuando alguien hace un pop, tengo que empezar a ver qué fue lo que se hizo pop, se hizo pop el... Un ítem o se hizo pop el settings, entonces dependiendo de eso tengo que ver cuál es el estado que revierto y acá puede ser que termine teniendo infinidad de callbacks por dependiendo de la cantidad de posibles páginas de destino a la cual quiera llegar y todo eso empieza a jugar ahora un poco con cómo organizo el código ya que mi router empieza ya a ser más programático. Ya, no, ya deja de ser funciones que llamo aleatoriamente para cambiar de pantalla y ya tengo que empezar a diseñar un poco más mi, mi aplicación en cómo se navega. Hoy no vamos a hacer nada de eso, quiero que se hayan con esta idea y de último jueguen con un poco con esto de agregar o quitar rutas. Vamos a empezar a ver las otras clases que entran en el juego en el próximo video, ya que creo que hay mucho para asimilar y empezar a, a pensar si este navigator es algo que a nosotros nos puede beneficiar o no en nuestra aplicación. Tengan en cuenta que el Navigator 2.0 está en la versión estable pero no deja de ser un componente nuevo. No hay, no hay muchos ejemplos. Hay varios ejemplos oficiales que no cubren todos los casos. Hay un documento de diseño que se los dejo en el link de la descripción que está bueno aunque no es lo que se implementó al 100% porque algunos nombres no son iguales. Pero está bueno para leerlo y ver por qué lo pensaron como lo pensaron. Así que si les interesa un poco más de detalle, lo pueden leer. Así que bueno gente, espero que les haya gustado. En el próximo video vamos a ver cómo limpiar esto y cómo modularizar esto de una manera un poco más, más cómoda. Y después vamos a ver cómo ya trabajar por ejemplo con URLs web para abrir ciertas páginas directamente. Y que nos deje el stack de pages de manera tal de que después la negación hacia atrás vaya teniendo sentido también. Sin nada más que agregar, espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene.